Muy buenas tardes, bienvenidos un día más al canal Y bueno, está la cosa calentita Es decir, que, que había que esperar La hora bruja, normalmente cuando habla Powell Son la, la vela de las 19 Nos suele indicar un camino Que luego Se da la vuelta Pisa para abajo, pisa para arriba Entonces, por eso es importante esperar A ver qué pasa, cómo al día siguiente el, eh, Realmente el mercado Absorbe todo esto también recordar que bueno, mañana tenemos liquidaciones ahí, finalización de contratos y demás. Eh, no mucho, pero el día 24, eh, San Juan, ahí sí que hay unos pocos. Entonces, yo pienso que entre hoy y mañana vamos a seguir cayendo un poquito más. Y luego quizás se nos dé la vuelta. Vamos a ver eh, mañana a la hora de. No sé a qué hora vence 9 de la mañana, de allí, Ya veremos. Eh, a ver cómo reacciona el mercado, me interesa la apertura de Estados Unidos mucho, mucho mañana cómo se desarrolla nuestra tarde por aquello de cómo nos dejan cara al fin de semana es bastante importante vamos a ver la configuración base de la cartera por fin, por fin vamos a ver eso cuánto dinero vamos a ver, bueno cuánto dinero? ¿Cada, uno? Cada, cada uno lo que pueda yo el ejemplo que voy a poner es con una cantidad X, luego ya cada uno lo tiene que adaptar Calculáis los porcentajes y ya está, y, más, y lo adaptáis un poco a lo que tenéis. Yo creo que es una cartera con cierto riesgo, pero claro, con lo que ya ha caído el mercado, pues vamos a jugar con eso y con que no es para mañana, ¿vale? No es para mañana, es una cartera para configurar, ir comprando desde aquí hasta final de año, o quizás un poquito antes, <ríe> si vamos dando ahora el clic se lo gasta antes. Eh, yo iré diciendo, ¿vale? A medida que vaya yo personalmente haciendo mis compras, pues venga, he eh, comprado esto aquí, he comprado esto aquí. Eh, y luego, pues bueno, vamos a ver qué resultado nos da, pues a un año vista y a dos años vista. Es decir, vamos a ver 23 y 24, cuál es el rendimiento y si en algún momento, ya sabéis que yo el hold holder, lo justo, es decir, eh, eso de siempre compro y nunca vendo, en mi lenguaje no existe. ¿Vale? O sea, si alguno es holder, vale, perfecto, me parece, me parece que es una estrategia genial, pero yo soy de los que piensan que bueno pues que hay que recoger beneficios y estar motivado Es decir, si yo empezaba a invertir en 2017 y todavía no he vendido nada y no he recogido beneficios, uh, no sé, eh, yo compro desde entonces hasta ahora, yo me estaría pegando un tiro. Entonces, pues yo personalmente sé que no sirvo para eso. Es decir, y menos para estar diciendo a la gente, no, no, tú tú compra, compra en 69 y ahora, aunque haya caído, tú compra en 20 y si has comprado antes en 3, te jodes por no haber vendido en 69. O sea, yo no valgo para eso. ¿vale? Ni para vivirlo, ni para engañar de esa manera a la gente. ¿vale? Entonces, bueno, para mí es una engañifa, pero bueno, para otros es una estrategia. Eh, yo creo que cada cierto tiempo hay que vender para por lo menos decir, mm, coño, si tengo un estímulo me vale para algo, más allá de ver crecer números ¿cuánta gente y cuántos de vosotros habéis hecho ya la prueba de bueno, voy a comprar estas criptomonedas aquí las pongo, pero voy a ver si funciona esto de devolver dinero al banco vas a mandar 20 pavetes a ver si de verdad ese dinero vuelve a mi banco en beneficios ¿vale? alguno no lo habrá hecho todavía nunca habrá alguno que ya por probar a ver si funcionaba yo sé que más de uno lo ha hecho ¿vale? Eh, entonces, bueno, en este caso es lo mismo. Si, si, tú, si tú lo que quieres es ir comprando eh, y, bueno, pues aburrirte a lo largo de los años hasta un, el 30, porque habría. Hay yo gente que conozco que, que hace esto. No, no, yo lo quiero hasta el 20, 21. No, luego ya, como no iba muy bien, yo ya lo quiero hasta el 25. Ahora ya empiezan a hablar del año 30, o sea. a mí no me vale, yo lo siento mucho, yo no valgo para eso entonces, como no valgo para eso no es lo que transmito eh, pero, sí que es cierto que yo no digo que sea una mala estrategia, ¿vale? tampoco, tú vas comprando, vas haciendo una media y cuando quieras ya venderás ahora, si tienes la capacidad de sufrimiento pues como ha pasado ahora, desde 69.000 a 20.000 pues oye je, je, je, vale, bienvenido para ti, yo no bien, dicho esto y lo que te rondaré morena que esto no ha terminado, ¿vale? Eh, ¿por qué sufrimos? ¿vale? hablando precisamente esto pensando todo esto y hablando con más gente ¿no? ¿por qué sufrimos realmente eh, en este mercado? y en estos momentos, sobre todo en estos momentos personalmente yo sufro porque no tengo más dinero para comprar más <risa> esta es la realidad es decir, el sufrimiento es de decir no tengo más quiero más y no, no, no, no, la, la verdad es que no no, no tengo más, entonces no puedo comprar más es lo que hay está todo limitado, una pena pero bueno, vamos a dejar de sufrir y vamos a empezar a configurar la cartera ¿vale? la configuración base, cuánto qué porcentaje vamos a meter en cada uno de cuánto va a ser cada operación de compra que vamos a ir haciendo poco a poco y bueno, espero que se os sea de utilidad y que lo podáis bueno, pues, pues que, es, que al final para lo que estamos, ¿no? para el dinerito, para el dinerito. venga, comenzamos Bye. Suscríbete y dale a la campanita. ahora sí, si mi niña dice suscríbete y dale a la campanita dale a la campanita, que, que ya está, como habéis visto el que está mal de la olla soy yo eh, bueno, yo creo que estamos todos un poquito locos estamos en un mercado que es totalmente eh, sigue siendo un bebé eh, sigue siendo un bebé, ni siquiera ni siquiera ha salido de su época de infante eh, es un mercado pequeñito, es un mercado que fluctúa mogollón, es un mercado experimental eh, en un porcentaje altísimo y aquí estamos, bueno Primero, se quería meter esta cosa del precio de Bitcoin. Gana un 4% antes de los anuncios de la FED, mientras MicroStrategy promete proteger a Bitcoin de una caída a 21.000 dólares. Yo creo que no se les espera ya, ¿no? Ya poco podemos esperarles. Eh, a ver, bastante tienen con proteger sus posiciones. Creo que están la tienen protegida en 3.800 dólares más o menos. Así que bueno, eh, ahí, ahí anda, ¿vale? Eh, ¿Qué más, que más tenía por aquí? Ah, esto, pan. Configuración de la cartera. Me voy a quitar de medio. Joder, que no eres como el jueves? Siempre estás en medio. Me voy a poner por aquí. Ahora me cambiaré. Bueno, vale, mejor por aquí. <ríe> vale, eh, nuestra querida cartera, querida u odiada, depende de cada uno. Bueno. Partimos de una cartera muy, muy típica, eh, de 10.000 dólares. Eh, si tienes una cartera de 1.000, le quitas un cero a todo y ya está. Si tienes una, bueno, a los porcentajes no, ¿eh? <ríe> me refiero a los números. Si tienes una cartera de 5.000, pues lo divides entre dos Si tienes una cartera de 3.000, pues ya sabes, entre .33 y así sucesivamente. Si tienes una cartera muy gran, más grande, felicidades, solo tienes que multiplicar. Bien. Dicho esto, de nuestra cartera de 10.000, el 70% va por un lado y el 30% va por el otro. ¿Qué vamos a hacer con este 70%? Va un 50% a Bitcoin, 5.000 dólares. Va un 15% a Ethereum, otros 1.500 dólares, que yo aquí no sé qué coño he hecho cuando lo he escrito, pero bueno, da igual, nos entendemos. <ríe> y otro 5% a BNB, eh, que te, aquí tenía que poner 500 dólares, pero yo no sé qué ha pasado, ya veis como yo soy muy malo. Eh, por otra parte... Tenemos un 30%, ¿vale? Que va a alt y a liquidez. De Este 30%, 1.000 dólares van a ir a liquidez y 20, do, si 2.000 dólares van a ir a las altcoins. De tal forma que, esta la terminé de, de, de coser, porque yo no sé por qué me ha salido así, y os pondría al lado el número de operaciones. ¿Por qué? Porque aquí tenemos 10 por 500, ¿vale? 10 operaciones, vamos a decir 10 compras de 500 dólares paso a paso, poco a poco, intentaremos eh, optimizarla lo mejor posible. No tiene por qué SP, voy a comprar 500 y esperaría mañana a comprar otro ojito. No, no, a lo mejor hemos comprado 1.000 directamente, 2.500, vete a ver si tenemos una buena oportunidad. No lo sabemos todavía. ¿vale? Ethereum. Aquí tenemos 5 eh, compras de 300 dólares. 3 por 5, 15. 1.500, ¿vale? 5 compras. Recordad, 10 compras en Bitcoin, 5 compras en Ethereum, BNB, 500 dólares tenemos para hacer otras 5 compras de 100 2 de 250 más o menos un poquito cada uno como quiera vale yo creo que con cinco compras de 100 vamos más que sobraos eh, igual que aquí puedes hacer cinco compras de 300 o tres compras de 500 eso ya depende mucho de cada uno yo lo voy a dividir esto en cinco compras esto en cinco compras esto en 10 compras ahora tengo 2.000 dólares para Altcoins. ¿Qué voy a hacer con esos 2.000 dólares para altcoins? Pues tengo para comprar 10 altcoins, vamos a dejar 10 altcoins, 10 altcoins que, bueno, podemos meter 200 dólares en cada una, que es lo que vamos a hacer, y eh, podemos hacerlo, por ejemplo, en dos compritas de 100, hoy compro, hoy... 100 dólares de una y dentro de X tiempo hay una oportunidad, compro 100 dólares de otra. Vamos a, vamos a esperar entre compra y compra, ¿vale? Porque no sabemos la oportunidad que nos puede dar. A no ser que tengamos un suelo claro de, de Bitcoin y nos dé además eh, nuestro. nuestro eh, Bueno, quienes lo tengan, claro. <ríe> El indicador de hold y nos dé una, una compra verde, eh, a partir de ahí se acabó. Se acabó lo que se daba, es todo para arriba. ¿Vale? Entonces sería un buen momento para terminar de hacer las compras que no hayamos hecho. Eh, dicho esto, luego nos queda un 10% de liquidez. ¿Qué vamos a hacer con ese 10% de liquidez? Eh, guardarla, guardarla para cualquier eh, eventual caída del mercado, que en un momento dado, pues por ejemplo, imaginaros que empezamos a comprar ahora como locos, porque yo sé que más de uno va a empezar a comprar como un loco, eh, y de repente hacemos un doble suelo en el mercado. Pues cuando llegue ese punto del doble suelo pues con ese 10% de liquidez podremos comprar a lo mejor un 5 o la mitad, ¿vale? Si son 1.000 dólares lo que vamos a tener de liquidez, pues compraremos 500 y guardaremos los otros los 500. Ya veréis cómo procuro guardar siempre liquidez, yo para eso soy un poquito... Aunque sea muy poca, no importa, es que ese poquito de liquidez ante una gran caída te da un montón de dinero. Todo esto es para spot, aquí no existen futuros, no hay absolutamente nada, ¿vale? Eh, no os recomiendo que con una cartera de este tipo hagáis futuros, ni mucho menos... Cada uno que hace lo que quiere, evidentemente, pero eh, esta cartera es para spot. Hemos dicho que es para una cartera a medio plazo y a largo plazo. Es decir, que vamos a hablar entre, bueno, a corto y medio. En realidad, un año y dos años es medio y corto. Pero bueno, eh, no es para dos días. ¿vale? Ya iremos viendo. Si vemos que en el mercado, vamos a pasar a la gráfica, si vemos que en el mercado hay una cripto primavera, de este tipo, veis que aquí tuvimos un cripto invierno, caidón, estuvimos eh, por aquí tonteando bastante tiempo, un par de meses, o tres, o cuatro, cinco, o seis, <ríe> y luego empezamos a subir. Esta cripto primavera. Luego hay un retroceso, ¿vale? Eh, aunque nos hubiera producido eh, el bicho, ¿vale? Tuvimos un retroceso. Este retroceso es en el que aprovechamos para vender una parte de todo esto, un tercio, depende de cómo esté el mercado en ese momento, si se da, ¿vale? Que yo creo que sí se dará, ese retroceso Vendemos, eh, o sea, venderemos, compraremos más abajo para luego ya la subida, eh, lo que es ese run que esperamos en un futuro podamos compensarlo y, pues oye, ganar un poquitito, un poquitito, si es posible. Eh, espero que con esto ganemos algo de dinero. A veremos. En, en definitiva, ¿qué vamos a tener? De base vamos a tener Bitcoin, Ethereum y BNB, por un lado, 10 altcoins por el otro, ya son 13, que tiene rima, y luego tenemos... Es pues esa reserva en la cual podremos meter alguna cosa más, un proyecto experimental, algo que os dé la gana, yo qué sé, lo que os apetezca, ¿vale? En cada momento. Evidentemente no vamos a salir al mercado corriendo a comprar ya todas las altcoins. Eh, ¿Por qué? Porque si tenemos 10 altcoins, yo creo que tendremos que dejar 7, a lo mejor, para altcoins que ya están ahí, que ya existen, y 3 vamos a dejarlas en reserva para altcoins que todavía no han nacido, que están por nacer, porque si no, cuando lleguen esos momentos, no vamos a tener dinerito para eso, y es importante tener dinerito para eso. ¿Por qué? Porque una altcoin de, de las que ya están, cuando tenga esa vuelta, pues sabemos que nos va a hacer un por 3 algunas un por 4 otras un por 2 otras no van a llegar nunca a ese precio, ¿vale?, pero las nuevas tienen mucha más posibilidades de hacernos un por 20, un por 30, un por 100. ¿Sí? Entonces vamos a intentar balancear un poco eso, ¿para qué? Porque de las siete a lo mejor que elegimos alguna que se muere. Igual que de las tres experimentales lo mismo, de las nuevas alguna no va a ningún lado. Bueno, pero tenemos que intentar balancear eso. Del mismo modo que tenemos una seguridad en un 50% de Bitcoin. Ethereum creo que tiene bastante que decir. Dentro de las altcoins evidentemente, un Cardano, igual que un BNB, pues tienen bastante que decir a lo largo del, del próximo año, porque estamos hablando, por ejemplo, de, ¿por qué me gusta BNB? ¿Por qué insisto tanto en ello? Pues es un negocio real, está ahí. Es un negocio de verdad, es una empresa que está trabajando. Pa, pa, pa, pa, pa. No es un posible... No, no, es una empresa que está currando, es, un, es una realidad. No es, un, no es un proyecto, es una realidad. Entonces, ahí hay que estar, en la realidad. Y si es virtual, la realidad, bueno, pues también podemos estar un poquito, no pasa nada. De vez en cuando nos ponemos gafas y nos escapamos del, de, de lo que tenemos encima, que no es poco. Bueno, voy a poner aquí, yo voy a cambiar aquí de lado, porque estoy aquí. A, voy a poner donde me suelo poner y voy a poner esto como lo suelo poner, porque aquí se me había ido un poquito la olla. Vale, aquí. Y eh, visto la configuración y cómo son las operaciones, yo os digo, esta miniatura va a quedar bien, que yo no sé por qué la, me, me la he exportado así el JPG. Eh, estoy un poco bebido o algo de eso, debe ser. Y eh, empezamos a, a ver qué altcoins vamos a meter, ¿vale? Eh, esto es semanal, vamos a ver aquí primero. Eh, tener en cuenta, sobre todo los jóvenes, ¿vale?, que la juventud es la mejor época para ser rico. También es la mejor época para ser pobre. <ríe> ¿Sigue? ¿Por qué? Porque aguantáis lo que sea. Ah, que somos ya más mayores, ya, ya, no, ya no aguantamos una paja en el culo, como suele decir. ¿Mm? Ya, ya no queremos tanto rollo, tantas historias. Bueno, yo que soy raro. En fin, es lo que tengo. Que, que, que soy un culo inquieto, como suele decir, ¿no? Bien, dicho esto, Bitcoin, de momento, paradiña, hacemos una resistencia, volvemos a la zona de soporte, vamos a volver a probar esta zona no sé qué va a pasar de aquí a mañana. Mañana hay finalización de, eso, de, de opciones y demás. Que A ver qué tal esas, esos contratos, esas cómo están cubiertos los inversores, cómo no. No, hay, no es una grandísima cantidad, pero bueno, la hay. La de la semana que viene sí que es muy importante. En esta tiene su punto de dolor en la zona de 21, por eso no estamos manteniendo. En cuanto salimos disparados, yo digo, ya no vamos a ir para abajo. Y ayer, pues bueno, estuvo muy bien. En principio, venga, nos vamos para arriba, vale, guay. Pero, mmm, no, no, no, no, no, señores, no. Lo normal es mantenerse en la zona de 21 hasta que mañana venzan todas toda esas opciones, esos contratos que hay y bueno, pues vamos a ver qué tal. Eh, creo que podemos caer a la zona de 19 y medio para tocar realmente el máximo que hicimos anteriormente y a partir de ahí pues poder empezar a rebotar. Creo que se alimentará bastante la semana que viene, si no hay noticias raras, si no pasa nada raro... Eh, sí que es cierto que está empezando a apretar bastante con el tema del gas en Europa. Eh, Rusia ya ha dicho que entre un lado <ríe> ya se acabó y que se lo pasa, empieza a pasar para, para el lado asiático. Estamos tonteando demasiado y, y los políticos que juegan a, al Monopoly, que no tienen ni puta idea de jugar al Monopoly, pues al final eh, los que lo pagan son los ciudadanos, como siempre. Eh, ¿Por qué? Porque el político si tiene gastos, ¿quién se lo paga? Pues las dietas del Congreso, por ejemplo, ¿vale? Y nosotros, mientras tanto, pues a, a verlas venir. En fin, eh, yo no sé, estamos, estamos, estamos tuertos, estamos tuertos, estamos ciegos y no hacemos absolutamente nada, pues oye, así nos va. En fin, ya iremos viendo cómo, cómo se puede ir solucionando la cosa. Dicho esto, ¿qué pasa con Ethereum? Exactamente lo mismo. Vamos a ponernos en cuatro horas para verlo. Para, para. para. ¿Vale? El movimiento es exactamente idéntico, no varía. Y la dominancia del Bitcoin, a ver si me la carga bien. Vale, ¡Paz! Castañazo. Hoy ha bajado un poquitito menos. Es posible que en esta zona frene, ni siquiera se llegue a la línea amarilla. Pero si llega a la línea amarilla, bueno, pues no estaría mal tampoco. Pero claro, el Total Market, que era un poco lo que nos decía. Vaya, hombre. Tiene que poner aquí, no pasa nada. Vamos al Total Market. En todo el total market, que es el que nos marca, valga la redundancia. <risa> Rebuznancia, no redundancia. Eh, lo que nos marca eh, si puede subir o no el mercado. Evidentemente, baja el market cap, baja todo el mercado. ¿vale? Eh, sube el market cap, dependiendo de lo, cómo suba la dominancia. Como esté la dominancia, pues así iremos. Si baja la dominancia de Bitcoin, ya sabéis que las altcoins se disparan, inclusive el propio Bitcoin. Pero si está cayendo cayendo todo, al final, ¿dónde va este dinero? Dices, joder, es que la dominancia baja. El puñete de la dominancia está bajando. El total market se está metiendo un castañazo. Vale, ¿Dónde está el dinero? Pues está aquí. Otra vez, el títer, para arriba. Ayer, recordar que dijimos máximo histórico. Tocó un máximo histórico y va por él otra vez va por él otra vez, está quedándose el dinero dentro del ecosistema, alguien me preguntaba eh, cuando sacas el dinero, ¿dónde lo sacas? Pues si tienes un exchange que no, no, no puedes depender de una estable de una coin pues como pueda ser FTX como pueda ser Kraken eh, que, te, que te dicen, oye, pues ¿quieres mantenerlo en un USD? Pues lo puedes poner en USD, en euros en, no necesito ponerlo en Titer no necesito ponerlo en USDC pero eh, hay mucha gente pues, que lo sigue manteniendo en en USDT lo guarda, inclusive en Wall Frías, pues bueno, pues ahí está, y subiendo su dominancia en el mercado. A ver si tiene un recorte ya y, y se va el dinero para otro sitio. Bien, pues aquí, aquí es donde está donde está el dinero. El oro, el oro ha subido otro poquito, cosa que no está nada mal. Vale, bien, pues seguimos manteniéndonos ahí dentro de, de un rango, ¿no? Como digo yo mantenemos el valor, otra vez nos viene aquí, vamos a cambiar acciones tokenizadas y nos vamos aquí al oro eh, 1850 tengo yo, ¿vale? ya lo sabéis, ya lo he dicho mil veces entonces bueno, caímos, ahora subimos, la media está ahí, aunque hubiera caído esta, este 1,5 que cayó aquí o este dos y medio que cayó aquí de, sinceramente perder un realmente un 2 no es algo que sea importante, está ahí, sigue ahí ¿vale? Entonces, lo que digo siempre, no es solamente lo que no has perdido en Bitcoin, sino que pues, tu dinero está aquí, guardadito, esperando que llegue el momento en que digas... plaf Hay gente que ya está empezando a, a mover fichas, está bien, yo creo que está correcto, eh, ya lo he dicho mil veces, creo, y lo creo de verdad, que todo lo que hemos comprado por debajo de esta línea amarilla, la media de 200 en semanal, es la pera limonera. Creo que vamos a verlo más abajo, <ríe> también, sí, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a, ver, vamos a ver esta semana. Esta semana es súper importante porque nos va a decir muchas cosas del cierre semanal y la semana que viene, por supuesto, más importante todavía. Eh, dicho esto... ¿Qué narices pasa con las altcoins? Bueno, pues tenemos a Cardano. Yo sabéis que compré 0.45 otra vez. Eh, yo soy el, el eterno rebote. Venga, en 0.45 para allá. ¿He vendido? No, no, no he vendido. La verdad es que no no he vendido. Estaba esperando más a vender en la media de 50. Eh, tengo 0.41 y en 0.30 y pico... No, no lo tengo ahora por aquí. Eh, en 0.40, 01 y eh, 0.37 o 0.35. No me hagan mucho caso, ¿vale? O algo así. De 0.35 y 0.37, ya sé que tengo alguna compra por ahí, pero tengo ya tal lío que no sé, no sé ni por dónde me vengo. Eh, y bueno, pues las altcoins están sufriendo un poquitito. Al principio parecía que iban a darnos alguna alegría, pues KLV abrazando casi la vela del día anterior. ¿Veis? Sube, ya lo dije aquí, tiene que subir, luego tiene que bajar, luego volver a subir. Y ahí está, ya pegó la bajada, pegó la subida, directamente se nos ha venido abajo. Hombre, si lo vemos en cuatro horas o si lo vemos, en, pues, pues, pues ya se ve más claro, ¿no? Bajada, subida, bajada, eh, es una, una locura, ¿no? Lo de KLV, pero es normal, normal dentro del mercado en el que estamos, y esto es así, este es, este es el premio que tiene este mercado para nosotros. Melos, pues sigue cayendo, vamos a ver si pierde la zona de los 0,78, si la pierde, pues ya vemos que tenemos que irnos a la de 0,05, pues ya veremos a ver cómo, cómo solventar ese, ese momento, si llega ahí y poder comprar. Apecoin también, eh, fíjate, fíjate, ¿eh? no, los monos están de moda, ¡Wow, Jerónimo, para abajo. Bueno, pues hay mucha gente perdiendo muchísimo dinero. Eh, fijaros, la gente que entró por ahí arriba sin ir al tope, ahora está perdiendo un 85% en, en nada, en nada, desde mayo. O sea, una puta locura. Eh, pero bueno, puede pasar. ¿Esto quiere decir que, que, que los monos no pueden rebotar? Para nada, pueden rebotar perfectamente y la gente que esté entrando por aquí, pues a la vuelta se lleva un 600%. Esa es la magia que tiene este mercado. Así que, bueno, guay, fenómeno. KSM también anda por ahí y alguien me ha pedido que mirase un valor contra eh, el Bitcoin, que ahora lo vamos a ver. Pero bueno, veis que contra el dólar estamos sufriendo mogollón, muchísimo súper rojo y con porcentajes importantes, ¿vale? En el lado más positivo, bueno, pues un poquito de farm, los huevitos también por aquí, Storg, que suele hacer de las suyas, eh, OVR, que siempre que baja Bitcoin, OVR sube contra el Ethereum, muy bien se comporta, eh, es un contraindicador fantástico. <risa> eh, ¿Qué más tenemos así interesante por aquí? Bueno, pues DOM un poquitito, bien, ahí se sigue manteniendo, es un proyecto real también, y bueno, pues ahí está. Eh, Nexo, igual, otro proyecto real, pues ahí está, bien. Eh, Checkflowcrypto.com, otro proyectazo, a mí me encanta. Bueno, proyectazo no, es que son realidades, o sea, de, esto, de esto que acabo de decir ahora mismo, es por la costumbre de decir, no, otro proyecto, no, no son proyectos, son realidades. Eh, y vamos a irnos a pares contra el Bitcoin, porque eh, me han pedido ver. A ver, pares PTC, vamos a la X. Y si vamos a la X, ¿qué creéis que vamos a ver? Berge, este Verge, fuera Vamos a ver XRP, Ripple ¿Por qué? Porque Ripple contra el Bitcoin Ha tenido un buen desempeño ¿Vale? Ha pasado la media De 50, hoy está confirmando Por encima, porque aquí hizo la ruptura Cerró por arriba muy bien, pero es importante Que hoy no se si nos venga abajo, ¿vale? Y la pierda Yo no tiene pinta No tiene pinta de querer perderla Fijaros el desgaste que tiene ya aquí, pero lo que sí puede hacer es un pullback a la media de 50 o a la zona para luego seguir e ir a por la media de, de 100. Creo que el objetivo sí que es realmente ir a por la media de 100, creo que tiene todavía chicha de sobra para poder llegar a la de 200. Eh, vamos a ver cómo es el movimiento que tiene, pero claro, vamos a fijarnos en que estamos en una zona de resistencia. ¿Vale? Veis que aquí fue un máximo, aquí se apoyó, son zonas en las que casi llegó aquí, entonces bueno aquí cuando lo perdió, tocó justo donde está ahora y se vino abajo. Ahora vuelve a la misma zona y bueno, vamos a ver si no necesita venirse abajo. Yo creo que necesita venirse a hacer un pullback aquí, además con esta zona de, de que han sido los máximos aquí. Hacer pullback y luego volver a por la media de 100. Entre la media de 50 y la media de 100 tenemos un no menos, especial pues 13% que oye está bastante bien para sacarse un 10. Bueno, pues está bastante... Bastante bien, y, y bueno, pues Ripple es lo que es: es, es, es bancos, es bancos es moneda bancaria, es, eh, es lo que nos van a estar metiendo por todos lados. Y que bueno, a mí me puede gustar o no, pero si da dinero, pues lo de siempre. No nos puede parecer, parecer la tecnología fantástica. Esto a mí lo que me interesa es que sea viable y que nos pueda dar dinero. Si la viabilidad es buena, y encima me da dinero, pues que más quiero, no lo que buscamos, creo yo. ¿eh? El resto, pues ya son. Mm, filosofar el resto es filosofar fijaros stork como está de bien un 18% contra contra bitcoin lo veíamos contra contra el dólar que estaba bastante bien pero bueno contra bitcoin fijaros Menudo pinazo metido y ahora se nos ha desinflado la mitad rep 30% wow ya está subiendo más incluso vamos a ponernos en ganada las perdedoras que tenemos en las ganadoras pues mira justo rep CTX Store, ZRX también con 11% OVR que bueno, yo estoy que le pasa igual. Pax Gold 773 el oro tokenizado está aquí metiendo mucha caña, mucha caña, sí señor. Eh, dopage, bueno contra Bitcoin, claro, contra el dólar, pues está como está. Si lo cambiamos esto por, por, por dólares, está en un mismo precio. Eh, Raven Steam, vale, bien. ARK MDA Elf, a ELF, bueno es que ya un claro, ha, ha querido salir tantas veces disparado que bueno pues entonces uh, vamos a llevar, llevarnos esta zona de soporte no es un soporte es una resistencia vale así que bueno poco más que decir bueno aquí tenemos power ledger buena cosa también Neplio, que de vez en cuando mete unos pepinazos importantísimos KMD también, ¿vale? Intentando buscar ese suelo, que le lleve otra vez a... Creo que vamos a ver bastantes disparos, como digo yo, ¿no? De, de las altcoins. Eh, está haciendo un, un bar son inverso y creo que esto, pues, bueno, es igual. Puede llevar eso un 46%, pues, mirad qué rico. Y es un, un esquema que vamos a ver en muchas. Fíjate, lo ha hecho en forma de doble suelo, técnicamente inclusive mejor, ¿vale? Y la chicha que hay de ahí a la de 200, por ejemplo, igual, 93. O sea, pff una barbaridad, Polimaz 4,18, bueno pues intentando hacer algo similar figuras muy muy parecidas a DX también, bueno pues lleva mucho tiempo cayendo y ahora en cuanto rompa línea de tendencia y, y, line, y empiece a haber cruces eh, positivos pues puede hacer al menos que menos que venirse hasta esta zona de los 1000, satosis con un 30 y pico por ciento, o sea está empezando la cosa a ponerse bastante bastante interesante, ¿vale? bastante interesante te fue, he visto por ahí también claro, es un 1,40 no es mucho, pero está intentando buscar su suelo para igual, subar Simpson y subir creo que es un poco lo que pueden hacer perfectamente, ¿vale? pues evidentemente sí estamos cayendo, podemos hacer una zona y luego seguir cayendo, por supuesto que sí por supuesto que sí, pero no sé, ayer me decía, me preguntaba gente, oye Kenny, ¿por qué piensas que, que puede subir el mercado de aquí a final de año de esa manera? a ver eh, pienso que puedo hacerlo primero porque se han acelerado las cosas, lo de la subida de los tipos de interés es bueno para nosotros, es muy bueno para nosotros, acelera esa recuperación, eh, que no hablamos de la recuperación, a ver, ojo, no hablamos de la recuperación económica, hablamos de la recuperación de los mercados, que son dos cosas completamente distintas, los mercados, como dicen, ya se está recuperando la economía, sí, sí, la economía de los mercados, pero la economía casera no, Estarán los, lo vais a ver, yo lo he dicho creo que varias veces, vais a ver que los mercados están bollantes, estáis ganando dinero y la economía está hecha una mierda. O sea, la, tu casa dices, joder, me cago en 10, a ver si saco un poquito más y, y llegamos, ¿vale? Esto es la realidad. Eh, y, y gente pasándolo mal, y bueno, pues a lo mejor hay gente a la que se, se le puede echar un cable gracias a eso. Pero bueno, ya lo veremos. En definitiva. Eh, ahí tenéis una configuración inicial de la cartera espero que hayáis tomado nota y si no, pues le al para atrás si te ha gustado el vídeo, dale un like, compártelo, yo qué sé, haz algo eh, y bueno, eh, queridos eh, empezamos una batalla una, una carrera hacia, hacia bueno, la construcción de esta, de esta cartera eh, mañana tenemos presentación especial por cierto, en el canal de uno de los proyectos que en mi cartera sí va a estar eso seguro y eh, mis queridos alumnos, tenemos clase dentro de un rato, así que poco más, como digo siempre, invertir con mucha cautela, guardar liquidez y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.